Innovación. Datos. Prosumidad. Ciudadanía. Poesía. Actitud. Nutrición. Digital. University. Comunicación. redes, sí, Todo esto y mucho más en Radio Lab. Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de estas conversaciones que hemos venido a llamar Diálogos Facultad Cero, una serie de programas en los que queremos compartir las miradas y las voces de una buena parte de las personas que comporten las diversas comunidades académicas de las universidades de toda España. Cuando llegó la pandemia en marzo de 2020, nuestros planes quedaron rotos. Nadie imaginaba esta situación, hubo que replantear nuestros modelos productivos y también los educativos. Teníamos muchas herramientas que nos podían ayudar a esto, a nuestro alcance, pero las habilidades quizá no estaban tan desarrolladas como hubiéramos querido. Dar clase a través de nuestras pantallas era aún para muchos docentes algo cercano a la ciencia ficción. Algunas universidades como la UOC, la UNID, la UNED funcionaban ya mediante un modelo virtual, pero el resto, la gran mayoría, se basaban en un modelo presencial. Algunos pueden pensar que la docencia online es como pasar la docencia tradicional simplemente a un canal digital, eh, pero no es así, claro. Aunque no es imposible, resulta eh, complicado a veces poder transmitir conocimiento, inspirar al estudiantado o trabajar colaborativamente de manera online. Por eso, con la pandemia, forzado a las clases online, son muchos los y las docentes que tienen dificultades para encarar sus asignaturas. Como decía Benedetti, y le robó la cita a uno de nuestros invitados de hoy, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Así que, para tratar de responder a algunas de estas nuevas preguntas, pero también para suscitar el debate, 12 profesores de la Universidad Oberta de Cataluña, de la UOC, especializado en enseñanza digital, publicaron en septiembre un decálogo para la mejora de la docencia en línea. Un libro eh, práctico, pero bien fundamentado y basado en las investigaciones y la experiencia acumulada de un conjunto de 8 profesores y 4 profesores 8 eh, profesoras, perdón, y 4 profesores de los estudios de psicología y ciencias de la educación de la UOC Hoy tenemos con nosotros la suerte de contar con algunos, eh, algunas de, de los autores, de las autoras de este libro eh, y los voy a presentar ya sin más dilación. Hoy nos acompañan eh, Albert Sangrá, que es catedrático de Universidad en los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña, de la UOC, miembro del grupo de investigación EduLab, director de la Cátedra UNESCO en Educación y Tecnología para el Cambio Social, director del programa de doctorados industriales del gobierno de Cataluña y miembro del equipo fundador de la Universidad Oberta de, de Cataluña hace ya más de 25 años eh, Albert muy buenas bienvenido Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vosotros por por responder a la a la misma. Eh, tenemos también con, con nosotros a eh Monse Guiter, que es profesora agregada de los estudios de psicología y ciencias de la educación de la UOC en el ámbito de la competencia digital, coordinadora eh, de ese grupo de investigación EduLab, y también, al igual que Albert, eh, bueno, pues parte de ese equipo fundador de la UOC, eh, como decimos hace ya unos añitos. Bienvenida, Monse. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias. Eh, nos acompaña también eh, Nati Cabrera, doctora en Educación por la Universidad de Barcelona, eh, también miembro del grupo de investigación EduLab, eh, profesora en estos estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC y directora del Máster Universitario de Evaluación y Gestión de la Calidad de la Educación Superior. Eh, ella ha participado también y coordinado en numerosos proyectos de investigación y asesoramiento relacionados con evaluación educativa, principalmente en línea, bienvenida Nati Muchas gracias, Javier, por la presentación, por la invitación y encantada de estar aquí con todos vosotros, con ganas de iniciar el debate. Genial, muchas gracias, Nati. Y me falta por presentar a Marcelo Maina, que es profesor agregado de estos estudios de Psicología y Ciencias de la Educación en la UOC, y también director del Máster de Educación y TIC, eh, e Learning, y docente del Máster de Evaluación y Gestión de la calidad en Educación Superior, y también miembro del Grupo de Investigación EduLab. Marcelo, bienvenido también. Muchas gracias, Javier. Encantado de estar con ustedes y de poder pues, hablar un poco e intercambiar algunas ideas. Perfecto, muchas gracias a todos, a todas por aceptar la invitación a estos diálogos. Gracias también a los que estáis ahí al otro lado por escucharnos y os recordamos que si queréis intervenir podéis plantear preguntas, podéis participar eh, realizando preguntas en directo a través del chat de Spreaker eh, o en Twitter mediante el hashtag almohadilla diálogo facultad cero. Así que yo creo que sin más dilación bueno, pues vamos a comenzar esta tercera entrega de los diálogos facultad cero y, y bueno, claro, la, la primera pregunta yo creo que es de rigor, ¿no?, al ver eh, eh, por qué hacer este libro, la, la necesidad, ¿no?, es decir, eh, entiendo un poco también por la situación que estábamos viviendo, de poner un poco en común, pues, toda vuestra experiencia, ¿no?, eh, ¿qué, ¿qué os motivó a, a hacer este libro, a publicarlo? Bien, fundamentalmente, el hecho de que nos encontrábamos en una situación absolutamente inesperada y, y, y muy inmediata, en el mes de, a finales o mediados del mes de marzo de este mismo año, ¿no? es decir, todos nos encontramos en una situación que nadie imaginaba, pero para la cual no estábamos en general preparados, ¿no? con lo cual, eh, por una vez, por una vez eh, estas personas que trabajamos en el ámbito de la educación online, que somos una inmensa minoría, resulta que por una vez éramos la gran mayoría, ¿no? Es decir, todos se encontraban en la misma situación en la que nosotros nos andamos encontrando desde hace 25 años. Con lo cual entendimos que la situación, digamos, de, de shock y de, y de aspecto, digamos, inesperado que, su, que, que, que producía la situación exigía de alguna forma que nosotros pudiésemos poner a disposición de todos nuestros colegas, compañeros, compañeras de las distintas universidades y de otros niveles educativos, escuelas, institutos, etcétera, el conocimiento que hemos ido acumulando durante todos estos años. Nosotros somos perfectamente conscientes, como tú decías muy bien en la introducción, que la educación online no es solamente eh, transmitir nuestras palabras a través de una pantalla. Esa puede ser una de las prácticas que se pueden utilizar en cierta manera y con un cierto equilibrio en la educación online, pero no es eso. y Sabemos la complejidad que eso conlleva, la complejidad que conlleva hacer una educación online de calidad y bien hecha. Entonces entendimos que podíamos poner a disposición de todos y de todas pues, nuestro conocimiento y nuestras ganas de colaborar y de compartir la experiencia que hemos ido acumulando. Y de ahí nació la idea de primero generar unos webinars que empezaron en, en el 8 de abril, en el que cada semana o, o dos cada semana íbamos planteando algunos de los temas que nos parecía que en aquel momento eran los más candentes, pues como vemos aquí el diseño de cursos, de actividades, la evaluación, la colaboración, etcétera, y cuando ya tuvimos estos webinars hechos entendimos que teníamos que utilizar también otros uh, soportes para poder eh, difundir al máximo lo que habíamos hablado. Y ya sabemos que aunque ahora estamos en un momento, digamos, de, una gran, de un gran uso de los medios audiovisuales, también es cierto que hay personas que prefieren tener esto sobre un papel y como mínimo escrito, aunque, no sea, digamos, aunque sea de forma digital. Y entonces nos pusimos a intentar trasladar aquellos webinars sobre el papel. Y el resultado fue este libro. Y entonces estamos muy contentos. De verdad, contentísimos de que estamos alcanzando ya las 25.000 descargas de este libro, un libro gratuito de acceso abierto porque entendimos que en el contexto actual tenemos que trabajar con esa idea, digamos, del conocimiento abierto y de hacerlo disponible a todo el mundo porque entendemos que solo así podemos eh, sobrepasar o... o, o o eliminar muchas de estas brechas, digamos, que, que tenemos en estos momentos que son de distinto. Tipo, ¿no? Y aquí estamos, encantados de que parece que sea un, un recurso útil y que todo el mundo pueda hacer lo suyo de la manera que crea más conveniente. En el libro eh, participáis varios profesores, varias profesoras, y digamos que cada uno se ha encargado de, de un capítulo, no sé si en base pues eso, a, a la especialidad de cada uno, ¿cómo habéis hecho el, el reparto un poco ¿no? de funciones en ese libro? ¿Cómo lo habéis eh, organizado? Bien, Después hablará cada uno de ellos y ellas eh, en ese sentido, pero efectivamente eh, la idea fue que cada uno asumiese un capítulo en el que tiene una cierta experiencia, y que, por lo tanto, tiene eh, contribuciones que hacer. Eso no quiere decir que solamente una persona que ha escrito un capítulo sea solamente experta en aquello, o no haya nadie más experto. Pero sí que significa que en la distribución nos pareció que aquellos que tenían algo más que decir en aquel capítulo fuesen los que lo asumiesen, y, y por lo tanto, eso también nos permitió digamos un, un reparto bastante equitativo porque como grupo de investigación la verdad es que trabajamos mucho en equipo y eso nos ha permitido que a lo largo de estos años los resultados hayan sido, digamos, mucho más, eh, mucho más amplios y que hayan ligado muchísimo más lejos también en ese sentido. ¿no? Por lo tanto, sí, a partir de la experiencia y del conocimiento de cada uno y después, digamos, intentando ligar todos estos elementos en forma de obra colectiva. Yo A mí me gustaría lanzar ya la pregunta directamente de, del millón. ¿no? ¿Estábamos preparados? Porque claro, en algunos aspectos, quizá más, quizá menos, pero en educación, donde vosotros eh, conocéis lo que había, eh, ¿qué ha pasado desde, desde marzo? ¿Estábamos preparados para esta eventualidad o esto nos ha pillado? ¿O, pues eso, ¿cómo estábamos? Yo puedo empezar, pero me gustaría entonces que mis compañeros y compañeras también diesen su, su punto de vista. Y yo sinceramente creo que no estábamos preparados y, y creo que de alguna forma nos hemos autoconvencido en general de que hacer aquello que a veces llamamos virtualizar o digitalizar recursos, materiales, aulas, eso ya nos sitúa perfectamente en, en el futuro de la educación. Y no es así, es decir, eso no es suficiente ni mucho menos, es decir, el concepto de transformación digital de las instituciones y de las organizaciones va muchísimo más allá y cuando hablamos de la educación en particular y de la educación superior o de otros niveles en particular también eh, estamos muy lejos de lo que se puede conseguir. Es decir, yo siempre tengo la, la, la percepción de que enfocamos el uso de la tecnología desde lo que conocemos de la presencialidad con lo cual nunca llegamos al potencial que nos ofrece lo online, porque es, algo, es un terreno para muchos todavía muy inexplorado. Y eh, como terreno inexplorado, digamos, a veces da un cierto reparo y un cierto, eh, no, yo no diría miedo, ¿no? pero un cierto respeto al adentrarse en un terreno que se desconoce y por lo tanto uno va a aquello que considera un poco más seguro para sí mismo. ¿no? Es decir, no huir demasiado de tu propia zona de confort. Pero, claro, la situación que veíamos en estos momentos es una situación, digamos, que pasa de 0 a 100 en, en 5 segundos. Es decir, el nivel de aceleración en ese momento ha sido brutal, con lo cual probablemente para eso no estábamos preparados porque nadie podía esperar que eso sucediese de esa forma. ¿no? Mm -hmm. Otra cosa es que se haya asumido con, con gran voluntad, ha, ha habido un gran esfuerzo por parte de todas las instituciones, por parte de todo el profesorado, que se debe aplaudir y se debe reconocer y agradecer, pero eso no significa de ningún modo que con eso ya nos quedemos, digamos, eh, satisfechos, contentos, ya es suficiente, ni mucho menos. Yo creo que esta situación ha puesto de manifiesto que tenemos una, una asignatura pendiente por lo que se refiere a la real transformación digital de los sistemas educativos. Me gustaría que mis compañeros dijesen también qué opinan de eso, en todo caso. Sí, mira, yo sí me. Per... Ay, a ver, venga. Montse, venga, si quieren. Bueno, vale. Yo, si me permitís, creo que tampoco... Bueno, reafirmo que creo que no estábamos preparados. No estábamos preparados por distintos motivos, ¿no? Porque en muchos casos ya no estábamos preparados para utilizar la tecnología como complemento de la presencialidad, pero aún menos preparados para dar un salto en el vacío, como ha dicho Albert, a la virtualidad total, ¿no? ¿Y esto qué, qué supone? Ha supuesto que lo que hacíamos, como tú ya has dicho en algo, al presentarnos, es que hemos transferido la presencialidad a la virtualidad, hemos reproducido, no hemos hecho la transformación y hemos actuado como actuamos en la presencialidad. Por tanto, lo que ha pasado es que nos hemos dedicado a dar una docencia transmisiva con zooms, teams, hangouts, etc., síncrona, totalmente síncrona y no hemos no hemos dado paso a, a una transformación digital real que supone un cambio de chip importante, que supone un cambio de roles, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que este ha sido el gran problema, ¿no? Que hemos transferido lo presencial a lo virtual y entonces ahora queda mucho camino por recorrer, mucha formación, aunque realmente ha habido un esfuerzo brutal, por mantener la docencia. Y esto creo que sí que lo tenemos que reconocer, ¿no? Que se ha mantenido realmente la docencia. El cómo es otro tema que yo creo que irá saliendo durante el debate. No quiero ya ir abordando todos los temas. Cedo a la ver, palabra. yo ah, sí, que no, también, sí. Sí, sí. Yo, yo quería decir dos cosas, ¿no? Una es en, en relación a, al porqué del libro que decía Albert, ¿no? Y que comparto plenamente todas las reflexiones que ha hecho pero quería añadir una parte a lo mejor más personal o que, que nos acerca un poco también a la situación desde un punto de vista más humano ¿no? o sea yo cuando empezó la pandemia de, de manera personal ¿no? me veo muy superada por la situación ¿no? y creo que eso es lo que nos ha pasado a la mayoría de intentar entender qué está pasando el, el alcance que está teniendo todo esto cómo está afectando ¿no? entonces el primer eh, paso fue superar mínimamente ese, ese, ese entender, ese comprender, y a partir de ahí, las preguntas eran ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo contribuir yo a, a, a mejorar esto? ¿no? Evidentemente, yo trabajo con conocimiento y lo único que se me ocurría era conocimiento. Y creo que ahí, EduLab y los estudios de psicología y educación fueron la plataforma. o sea, Estamos acostumbrados a trabajar juntos, a compartir proyectos, y creo que todos nos sentíamos con la necesidad de contribuir y de, de ayudar eh, de la manera que sabemos hacerlo, que es pues, con nuestro conocimiento. ¿no? Y ahí nació la necesidad pues, de empezar a hacer webinars, de empezar a hacer algunas acciones eh, con profesores, con colegas, etc. Y de ahí salió el libro. ¿no? Y creo que esta parte, al, al menos a mí, eh, decir que me sirvió, me sirvió de, de terapia incluso, ¿no? el, el poder decir, bueno, vamos a hacer algo que. que que, que ayude o que intente ayudar. Y como vamos viendo que la aceptación es bastante buena, pues eso también yo creo que nos anima a seguir adelante y a dedicar parte de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo a seguir haciendo, haciendo eso. Eso en relación a lo primero. En relación a lo segundo, nos dices, Javier, estábamos preparados. ¿Quién estaba preparado para qué? Nadie para nada, ¿no? Nadie está preparado para nada, que no te esperas que va a venir o que va a pasar. Así que yo creo que lo que, lo que en ese momento hicieron todos los docentes, la mayoría de docentes, es decir, ¿cómo vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo a través de la tecnología? Porque de hoy para mañana no puedo estar con mis alumnos en clase, no puedo ir a la universidad, ellos no pueden ir tampoco. ¿Cómo vamos a hacer lo mismo? Porque no nos podíamos plantear, no se podían plantear hacer algo diferente. ¿Cómo de hoy para mañana algo diferente? ¿Qué diferente? No, no hemos pensado eso. ¿no? Así que yo creo que ese ha sido el, el, el gran reto una situación de cambio abrupto, no rápido, no, abrupto. Y una situación en la que se ha tenido que improvisar el hacer lo mismo que se hacía a través de la tecnología. Por eso ha pasado lo que decía Monse, que hemos replicado lo que sabíamos hacer, las clases presenciales, las actividades tal como las hacíamos, pero a través de la tecnología. Con lo cual no ha habido ningún tipo de reflexión pedagógica, metodológica porque no ha podido haber ningún tipo de reflexión de ese tipo. ¿no? Otra cosa es, después que también eh, hay que hablar de ello, eh, cómo estaban preparadas o no las instituciones para dar apoyo ¿no? al profesorado, al alumnado en términos de recursos, de apoyo, de acompañamiento, de, etcétera. Pero eso son cosas que, que van viniendo. ¿no? El primer punto yo creo que es este y el, y el poner comprensión a eso. ¿no? y el no exigirnos más de, de lo que de lo que se ha hecho porque creo que no se ha podido hacer seguramente más ¿no? Entender Ahora, la digamos, situación, ¿no? exactamente no y, y no castigarnos diciendo bueno es que teníamos que yo creo que, que se ha hecho lo que se ha podido buenamente se ha podido y normalmente los que nos dedicamos a la docencia una parte de, de vocación existe no así que yo presupongo pues, ese esfuerzo por parte de todos pero preparados para nada creo que para nada pero nadie ¿no? Los que, bueno, si me permiten agregar algo, porque se ha dicho mucho ya sobre este tema, con lo cual eh, concuerdo un con, poco con este diagnóstico, era la lectura que podíamos hacer también desde, mmm, desde la propuesta que realizamos a través de los webinars y luego concretamos y formalizamos a través eh, del, del libro, es la gran demanda y el impacto que ha tenido, porque de verdad nos planteamos, bueno, vamos a hacer un ciclo de webinar, teníamos esa sensación de que podíamos aportar, pero la respuesta fue muy masiva, muy importante, con lo cual la necesidad estaba. Entonces, quizás no estábamos preparados en general, como comunidad educativa, para dar eh, respuesta a esto, pero había como una cierta preparación a, a afrontar el cambio e intentar dar soluciones a la situación. Eso fue muy motivador desde ese, desde ese punto de vista. Para no extenderle mucho más en esto, la otra reflexión que quería hacer es que mmm, el impacto de nuestra universidad, que somos una universidad síncrona a distancia, con 25 años de, de experiencia, también hubo algunas cosas que, han tenido que, eh, que hemos tenido que hacer frente, ¿no? También, y hemos trabajado, por ejemplo, en el tema de evaluaciones en línea, se han generado nuevos procesos, que han servido, digamos, esta pandemia como una especie de catalizador de eh, convencimientos que tenemos que lo que socialmente no eran todavía aceptados. Entonces, sí, nos ha permitido llevar a, a cabo ciertas ideas que teníamos de una evaluación rigurosa, de un trabajo eh, riguroso de evaluación en línea y que sea aceptado no solo por los estudiantes, sino por la comunidad educativa y también por la sociedad. Yo creo que en ese sentido, algunos efectos positivos de la pandemia tendrán que ser también ver valorar un poco esto de las tecnologías y las capacidades que tenemos hoy, con la inmensa variedad que tenemos de tecnologías y las grandes capacidades que tienen las redes, como para poder hacer una formación eh, de calidad. En ese sentido, bueno, eh, nos, nos fuimos preparando cada uno en su lugar, con la experiencia previa o no, hemos tenido que hacer algún cambio, ¿no? Incluso en los modos de gestión y de organización, porque no solo pensemos en el aula y la relación docente-alumno en todo este proceso, sino en cómo nos coordinamos como institución, como decía Nate hace un momento, o introdujo al ver al inicio, ¿no? Eh, la, importancia, eh, la importancia esta de ver un poco cómo trabajamos la totalidad en línea, cómo nos coordinamos como institución, como grupo, de profesores como, como comunidad educativa para trabajar también en línea, el, el famoso teletrabajo que además incluía este desafío enorme que era el de enseñar a aprender hoy precisamente lo leía yo en una viñeta, eh, cariño, recuérdame si trabajo en casa o vivo en el trabajo, que muchas veces no lo tengo muy claro. Eh, <risa> claro, cuando planteamos aquí es cierto, ¿no? Es decir, cuando planteamos el modelo virtual, muchas veces lo hacemos como una especie de evolución al modelo anterior, pero en realidad es, otro, es, es otra cosa, ¿no? Es decir, entonces, si tuviéramos que definirlo para intentar desprendernos, ¿no?, del anterior modelo, para diferenciarlo claramente, eh, ¿cuáles diríais vosotros, vosotros otras que son las claves para entender correctamente ese modelo virtual como diferenciado al modelo presencial al que estamos acostumbrados. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Ahora, ¿Quién se se no anima? No soy yo? Albert, venga. Yo. Bueno, a ver, yo, yo siempre digo una cosa, aparte después de entrar en, en otros detalles que obviamente tiene que hacerse, ¿Sí? lo primero que tenemos que entender es que. Eh, la educación virtual o la educación en entornos virtuales lo que hace es que tengas que cambiar tu contexto educativo. Y algunos dirán, no, no, el contexto educativo es el mismo. No, no es el mismo. Es decir, uno si está en clase, en una clase tradicional, con sus pupitres, con sus pizarras, con sus proyectores, etc. Y resulta que tiene que dejar esa clase, irse debajo de un árbol a continuar la clase, está cambiando de contexto para dar esa clase y tiene que entender que no podrá dar la misma clase, porque ni va a tener proyector, ni va a tener pizarras, la gente se va a sentar de otra forma, y, por, y además a lo mejor no se le oye cuando hable. Por lo tanto, todo el contexto cambia. Bueno, pues pasa exactamente igual cuando vas a un entorno completamente virtual. El contexto cambia, la forma de enseñar cambia, la forma de comunicar es distinta, la forma de interaccionar tiene que ser diferente para que se produzca la interacción. La forma de trabajar en equipo puede desarrollarse, pero va a ser distinta también. La forma de diseñar tu propia docencia va a ser necesariamente diferente, porque el contexto en el que, al que te vas a dirigir no va a ser el mismo. Como tú te relaciones con tus estudiantes va a ser diferente porque no los tienes delante tan poco. Fíjate si hay diferencias que se resumen todas en que el contexto es un contexto diferente donde debes llevar a cabo tu acción educativa o tu acción docente. ¿no? Entonces, y a cada uno de estos elementos que acabo de comentar, entraríamos, digamos, en materia viendo cómo en un entorno virtual eh, tendríamos que actuar correspondientemente, ¿no? Entonces, quizás cada uno de mis compañeros y compañeras ahora pueden explicar un poco en su ámbito, que conocen más, por ejemplo, cómo creen que eso cambia sustancialmente, ¿no? Sí, sí. Entonces, en, el, en el sentido de, del orden logio que hemos pensado en los webinars, uno de los grandes impactos que tiene es en términos de lo que llamamos la planificación, docente, ¿no? Que es un poco... Eh, aquí venimos un poco como representantes de nuestros capítulos dentro y de nuestros webinars dentro de... Una de las partes que abordé yo y mi colega Lourdes Guardias fue la parte del diseño. En ese sentido, uno de los grandes cambios que hay es que eh, pensar estas experiencias de aprendizaje con los estudiantes eh, para, eh, en un trabajo en línea exige de un mayor tiempo y de una planificación mucho más rigurosa, hecha con suficiente anticipación pensando todas las características que va a tener esa experiencia de aprendizaje. De allí que, por ejemplo, uno de los grandes cambios es, bueno, tendré que tener en cuenta cómo será este momento en que estaré trabajando con mis estudiantes, tanto de manera asíncrona, como, o sea, eh, en diferentes eh, tiempos, o de manera síncrona, como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? en este momento, dialogando. Toda esta parte de diseñar eso... Lleva su tiempo y es un poco diferente a la planificación a la que estamos acostumbrados a trabajar en la, la presencialidad. Yo comencé como profesor en la presencialidad y puedo dar un poco eh, testimonio de esa diferencia entre un elemento y otro. Yo creo que un elemento distintivo es esto, el de la planificación y el del conocimiento de ese contexto que, como decía Albert, ya no es el contexto del aula que tengo completamente incorporado. O sea, dónde me sitúo, desde dónde hablo, cómo trabajo la interacción. Ahora tengo que hacerlo en un contexto donde tengo que, al mismo tiempo, estar aprendiendo cómo es este entorno que me permite realizar y que no me permite realizar. Cuáles son las competencias que tengo yo como docente y cuáles son las de mis eh, estudiantes, términos de competencias digitales para poder hacer una propuesta que sea viable, que los estudiantes puedan realmente, digamos, implicarse. En, en, en este proceso, motivarse y aprender de Lima, que es nuestro, nuestro objetivo. Yo creo que este es un elemento diferenciador que podemos quizás profundizar un poco más adelante para dar también lugar un poco a los colegas, ¿no? A desarrollar estos cambios entre uno y otro. ¿no? yo, sí, yo, yo bueno. querría añadir a esto que estaba diciendo Marcelo, porque es un poco la misma idea, aunque no va de mi capítulo, pero es un poco la misma idea. Eh, que fijaos cómo es de importante el contexto del que hablaba Albert y, el, y, y la planificación de la que habla Marcelo, que cambian los referentes, cambian los hábitos. Y entonces, si no nos esforzamos en eh, tener claros cuáles son esos nuevos referentes y cuáles son esos hábitos que van a cambiar... El estudiante va perdido, el profesor va perdido, etcétera. Por ejemplo, en las clases presenciales los estudiantes tienen, claros que tienen claro que tienen clase de matemáticas, el lunes, el miércoles y el viernes, de tal a tal, ¿no? Saben las horas de clase, saben las fechas de examen y para ellos esos son referentes de actuación, de su actuación como estudiantes. En el entorno virtual eso puede ser diferente, puede que no haya clases como, como tales, ¿no? como clases magistrales, etcétera. Pues hay otro tipo de referentes pero que tenemos que explicitarlos, tenemos que primero los docentes entenderlos, ver que pueden ser diferentes, que esa diferencia no necesariamente quiere decir que sean peores, pueden ser incluso mejores, pueden facilitarnos la vida, tanto para enseñar como para que el estudiante aprenda, pero hay que explicitarlos ¿no? y hay que generar otros hábitos, tanto en el estudiantado como en el profesorado, porque si no pasan cosas y eso nos ha pasado a, a todos los que estamos aquí hoy. Eh, como que los, los profesores al principio tienen la sensación de que la docencia en línea es muy demanding, y lo es, pero claro, si no ponemos referentes claros, la sensación que podemos tener es que en cualquier momento, a cualquier hora, cualquier día, los estudiantes nos pueden estar preguntando y nosotros tenemos que poder contestar, porque si no los dejamos colgados, ¿no? Perdonad la expresión. Bueno, pues vamos a ordenar eso, vamos a explicarles cuáles son las reglas del juego. Primero tengamos las claras nosotros como docentes, cómo vamos a organizar esa docencia, como decía Marcelo, de manera síncrona ya es en qué cosas vamos a hacer, de manera asíncrona, yo en un momento, tú en otro momento, qué vamos a hacer y que todos tengamos claro cómo vamos a funcionar, cuando el estudiante va a poder esperar eh, respuesta del profesor, interacción, eh, etcétera. Pero en todo caso, esas, esos hábitos y esos referentes son necesariamente nuevos, porque el contexto es nuevo y porque eh, ese, ese, ese cómo aprender y cómo enseñar también es nuevo y tiene otras herramientas que permiten hacerlo de manera diferente. Yo, yo añadiría lo que decía Nati, que el estudiante en línea es el centro del proceso de aprendizaje aunque no queramos no y por tanto estos hábitos estos roles se tienen que, que situar no el estudiante en línea debe tener un papel más activo debe ser más autónomo debe gestionar su propio proceso de aprendizaje debe ser capaz de colaborar que si luego ya entraré que es mi capítulo más en la colaboración debe ser competente docente debe tener una serie de lamentos que le tenemos que ayudar a que él lo adquiera, ¿no?, todo esto. Por tanto, el rol del docente tendrá que dar respuesta a todo esto, ¿no? Como decía Marcelo, el rol del docente será más de diseñador, pero también de acompañante, ¿no?, en todo el proceso. Y, además, debe acompañar, guiar, dinamizar los procesos de colaboración, que decía, etcétera, etcétera. Por tanto, complementando lo que decía Nati, hay dos situaciones, dos elementos que deben tomar nuevos roles, nuevas definiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y que el papel del docente sigue siendo clave en todo este proceso, ¿no? Y que debe ser necesaria una presencia docente importante, ¿no? Uh -huh. a, a, a tenor de todo lo que estáis diciendo, precisamente nos plantean una pregunta, ¿no? Marta, que nos pregunta si este cambio de modelo lo han entendido precisamente los docentes, ¿no? Han entendido las diferencias o, o ese papel, ¿no? Que decía Monse, del docente como, como diseñador o, o como guía. ¿Creéis que esta es una de las dificultades también para adaptarnos a ese modelo virtual, es decir, el hecho de entender ese cambio de roles que estáis hablando? Bueno, yo si quieres, continúa tú, Monse, sí. Bueno, el cambio de este rol es fundamental, ¿no? Porque el estudiante, si el estudiante es el centro, el docente debe acompañar todo este proceso, ¿no? Y por tanto, es muy importante. Y esto no se cambia de la noche a la mañana, es todo un proceso, ¿no? Que va acompañado también de un modelo educativo, con metodologías más activas, etcétera, etcétera, y me ha centrado en la actividad que le pasó la palabra a Marcelo, que es más su tema, ¿no? Pero yo creo que todo esto no se, se debe llevar a cabo de una forma paulatina, pero sí tener en cuenta este nuevo contexto que compone comportan nuevos roles y nuevas situaciones, ¿no? Uh -huh. Marcelo, si quieres te paso sí, no, un bueno, modelo no, más, no, más no, centrado. La, la, pre, la pregunta del millón, padre. Marcelo, ¿cómo se lo explicamos esto a los, a los docentes? ¿no? No, la, la, la, a ver, contestar esta pregunta con estadística rigurosa no la tenemos, tenemos no. un poco más impresiones, ¿no? A partir de lo que uno puede consultar en los medios, algunos informes que ya dicen que la, han, ha ido más o menos todo esto, eh, todo este proceso normal, porque es muy exigente la transformación hacia la educación en línea y tan abrupta como venimos insistiendo, cambiar tan de golpe, porque conocemos excelentes experiencias, hemos trabajado todos quienes estamos aquí hoy dialogando, hemos participado y participamos en proyectos de innovación a distintos niveles, a nivel de educación superior, a nivel también de escuela primaria, de escuela secundaria, y sabemos de escuelas muy pioneras que trabajan muy bien con tecnologías y con proyectos interesantísimos. Lo que pasa es que esto significaba... 100%, cambiemos de golpe. Con lo cual yo diría que eh, si se ha logrado, todavía no, pero se está logrando y se está en camino. Porque se ha visto que, que también esta situación está durando más tiempo del que se pensaba y esto está obligando a que la gente realmente tenga que seguir invirtiendo en esto. Eh, una de las propuestas es entonces, que hemos elaborado también todos conjuntamente en, en el marco de este texto, es esta... Educación en alternancia, ¿no? Cómo diseñar también experiencias para hacer frente a circunstancias, digamos, que no podemos prever. Que nos, que nos vienen de golpe que una semana cierro la escuela y la semana siguiente la abro y nuevamente la cierro. Entonces, bueno, hay una propuesta un poco de cómo trabajar estos enfoques pensando en la alternancia o la posibilidad de poder este, implementar de manera rápida una estrategia que me permita trabajar con mis estudiantes, ya sea utilizando tecnología, ya sea encontrándome eh, presencialmente. Hay modelos así más flexibles de diseño, para eso necesitamos incorporar algunos tipos de conceptos, de algunos procedimientos para hacer esto y entender cómo trabajar esto de manera eh, de alternancia, como decía. Pero para volver a la pregunta, bueno, demos tiempo un poco a, a toda la comunidad. Sabemos del esfuerzo enorme que se está haciendo. Hemos sido testigos en muchos casos de, del trabajo que, que se está haciendo. Nos han invitado no solo esta pandemia mundial, hemos tenido la oportunidad de intercambiar con gente también de Argentina, de Ecuador, de Colombia, para salirnos un poco del contexto exclusivamente español, donde los, los, los desafíos han sido los mismos y han vivido como experiencias muy similares en ese sentido. Yo sería un poco optimista y diría, uh, pondría el acento más en lo positivo que se está haciendo, en felicitar a la comunidad de profesores en el esfuerzo que están haciendo, y de los alumnos también, ¿no? En esta Que deben entender también, que sus profesores están aprendiendo también junto a ellos, ¿no? Y tener un poco este espíritu de experimentar juntos, ¿no? Este, y creo que también los estudiantes están poniendo mucho de sí. Lo que sí tenemos que romper, lo que ya sabemos que, que no iba a funcionar y igual se aplicó por circunstancias en que la gente no tenía todavía las herramientas necesarias, es repetir, insistimos, en el modelo presencial de sentar al alumno durante 10 horas frente a un ordenador todos los días. Eso es inviable, es imposible. Eso no es lo que debe hacerse que si me permitís, yo, yo, a raíz de lo que ha dicho Marcelo al principio, que no tenemos estadísticas propiamente, es verdad, no tenemos estadísticas, pero sí que hay estudios ya que se han realizado ya, y por ejemplo hay algunos aspectos, digamos, muy, muy curiosos, ¿no? De esto, las instituciones en general están todas satisfechas de cómo ha ido todo, ¿no? Uh -huh. Cosa muy curiosa porque esto digamos no coincide con la percepción que tienen una parte de docentes y muchos estudiantes, ¿no? Uh -huh. Con lo cual la pregunta es cuáles eran las expectativas que tenía cada colectivo, entonces, <risa> ante esta situación, ¿no? Y eso nos tendría que hacer pensar que, bueno, que, que, que, que generemos una noticia de que estamos satisfechos porque lo hemos hecho muy bien y, y nos damos besitos en la cara y tal porque hemos sido fantásticos, está muy bien porque esto genera seguramente confianza en nuestro propio colectivo, pero tenemos que ser a la vez exigentes desde el punto de vista que probablemente hemos rebajado tanto el nivel de expectativas que lo que estamos haciendo es algo que no es sostenible en el tiempo tampoco. ¿No? Como decía ahora Marcelo, suponer que entonces el, el, la, la, la universidad online va a ser un, una, un cúmulo seguido de clases a través de Zoom, por ejemplo, sin que los estudiantes se levanten de su silla en casa, eh, es, bueno, es tener una expectativa un tanto baja, ¿no? en este punto, desde este punto de vista. Entonces, eh, digamos que, que la fiesta va por barrios siempre, ¿no? y por lo tanto es difícil decir que la mayoría de docentes eh, lo han entendido o la mayoría no lo han entendido. Es decir, los hay que sí que lo han entendido y que se han dado cuenta de que tienen que cambiar sustancialmente el planteamiento que tenían y han descubierto que la educación en línea es una cosa muy distinta a la que se imaginaban inicialmente, y otros que continúan en sus trece porque ellos solo ven la forma de dar sus clases como las han dado toda la vida. Y aquello que se parezca más a, los que, a lo que han venido haciendo siempre, seguramente será lo mejor. Pero ya no pregunta a nadie más, es decir, es lo que ellos creen y ya está. Todo respetable. Absolutamente, pero sí que es verdad que al cabo de un cierto tiempo tendremos que eh, hacer aquello que estamos muy poco acostumbrados a hacer, que solo nos preocupa cuando se refiere a nuestros alumnos y a nuestros estudiantes, que es el, evaluar nuestra propia práctica, ¿no? En ese caso, evaluar nuestra propia práctica docente y la reacción que han tenido las propias instituciones. Es decir, sería bueno entonces que también nos preocupásemos tanto de la evaluación como ha sucedido cuando nos preocupaba que no íbamos a poder evaluar a los alumnos. ¿no? A mí, por ejemplo... Bueno, me preocupaba, sobre todo me preocupaba observar cómo nadie hablaba de si iban a aprender o no, sino que lo importante es si iban a ser evaluados o no. ¿no? Con lo cual, eh, digamos, ponían en cuestión todo lo que significa un sistema educativo, sea del nivel que sea, ¿no? Así que, bueno, hay muchas preguntas que no han tenido tampoco respuesta durante este periodo de tiempo y que probablemente cuando las cosas vuelvan a una cierta normalidad será el momento de, de retomarlas y de estudiarlas a fondo. Yo creo también que, para, para añadir otro foco de atención ¿eh? al, al tema de ¿han entendido este cambio de modelo eh, los docentes? ¿no? En, en ningún momento se ha hablado, seguramente, más sobre lo que significa ser docente que en estos momentos. ¿no? En estos momentos de crisis, que, que también es normal, cuando hay un momento de crisis, es un momento de tensión, es un momento de que las costuras están ahí a punto de romperse, y que empiezan a haber fisuras. Eh, pero también es un momento de crecimiento, con lo cual es un buen momento también para reflexionar sobre la, la figura docente, el rol docente en las universidades y, eh, y en estos momentos de utilización intensiva de la tecnología por, por las razones evidentes de, de la pandemia y demás, hacerlo evolucionar hacia, hacia el modelo que creemos que pueda ser de mejor calidad Respetando los modelos educativos de cada universidad, yo creo que no quiere decir que ahora todas las universidades tengan que hacer lo mismo, de la misma manera, etc. Seguramente la, la diferencia, la, la, las peculiaridades, la, la personalidad de cada universidad o de cada modelo de universidad podría, podrían preservarse, pero entendiendo eh, este, esta situación de la docencia universitaria como una situación de oportunidad. O sea, vamos a, a ser críticos, como decía Albert, la, la evaluación de la práctica docente es del todo necesaria. y A veces nos da un poco de alergia y seguramente muchas de las cosas que saldrán serán eh, necesidades nuevas, como decíamos, ¿no? una situación nueva que tenemos que afrontar y para la que no estamos preparados, nos tenemos que formar, capacitación digital de los docentes, diseño de actividades, bla, bla, bla. Pero muchas otras cosas van a ser seguramente problemas, carencias... Eh, oportunidades de mejora que ya arrastramos en, en nuestra historia de docencia universitaria, ¿no? Y, bueno, pues eh, lo podríamos poner todo en la misma, en la misma partida, digamos, y, y trabajarlo conjuntamente de cara a una, a una mejora. Y, por otro lado, cuando hablamos de comprensión por parte de los docentes, yo creo que seguramente comprender que tiene que haber un cambio de rol, lo estamos comprendiendo casi todos, ¿no? Lo estamos comprendiendo casi todos. Otra cosa es que algunos lo acepten y algunos no lo acepten. Y seguramente aquí hay un tema también de cultura, ¿no? De, de la docencia universitaria. Y seguramente aquí también hay un tema de necesidad de formación, de capacitación de los docentes, de acompañamiento, etcétera. Y algunas instituciones lo han intentado hacer lo mejor posible y seguramente están por el buen camino y algunas otras instituciones a lo mejor han dejado a los docentes un poco solos, ¿no? con lo cual eh, estamos como siempre, los que tienen más posibilidades, más capacidades o más, eh, se, han, se espabilan mejor con determinadas cosas, salen adelante y otros pues lo, lo pasan muy mal, ¿no? Y porque no, no, no salen adelante. Yo creo que son dos cosas un poco también diferentes. Una cosa es entender la situación, otra cosa es aceptarla y otra cosa es tener la capacidad para hacerle frente. ¿no? Serían como tres, como tres estados. Adaptarse un poco. Yo tomando ¿no? esta... Ay, perdón. Didi. No, no, dime, Monse. Yo, yo tomando esta idea que, que ha dicho Marty, ¿no? de cómo hacer frente a esta situación y un poco para irnos un poco ya del modelo docente y tal... Creo que un elemento que sí que ha servido la, la pandemia y la situación vivida es que, delante de la situación de crisis que han visto o que han vivido los docentes, creo que se ha iniciado, se ha, se ha reforzado lo que es la colaboración docente. Y aquí sí que entro un poco en mi capítulo, ¿no? En esta idea de actualización, en esta necesidad de cambio, ¿no? yo creo que los docentes nos hemos dado cuenta que solos no podemos cambiar, ¿no? Que tenemos que cambiar en equipo y compartiendo nuestras experiencias, ¿no? Yo creo que la situación de pandemia ha llevado a que, a veces, por no saber cómo utilizar el Zoom, me he apoyado en mi compañero que sabía cómo funcionaba, ¿no? Y esto me ha dado una seguridad y un primer paso a ver cómo llevar a cabo la, la actualización docente a partir de la colaboración docente, ¿no? Creo que la tecnología nos ha permitido esta colaboración docente, cada uno desde su casa, y ha ayudado a empezar a dar este paso, esta pequeña transformación de forma colaborativa. ¿no? Esto no, esta actividad no sé cómo plantearla, cómo la has planteado tú, la planteamos conjuntamente, la compartimos con los estudiantes, etc. ¿no? Entonces yo creo que aquí se ha vivido una primera experiencia de colaboración docente que ha permitido a los docentes darse cuenta que bien, mediante la tecnología se puede colaborar. ¿no? Entonces, yo creo que esta colaboración que se ha iniciado a veces con los propios docentes un poco por necesidad, se está convirtiendo en una colaboración que, que pasa de una necesidad ya a un pequeño proceso de, de actualización, de innovación. Yo no puedo innovar solo, ah, innovo con los otros. ¿no? Y se han creado como pequeñas comunidades de práctica, de una manera espontánea y natural, quizá por necesidad, ¿no? y entonces, revirtiendo a esto, yo creo que también se están planteando o se ve la necesidad de cuando estamos trabajando en línea de interacción, ¿no? que ya ha salido antes, pero esta interacción para que se dé en los estudiantes se tiene que organizar, planificar, diseñar. Y darles pautas de cómo trabajar ¿no? de forma interactiva y colaborativamente. Y por tanto, yo creo que aquí se abre toda un, una caja de Pandora que es toda la colaboración docente. En, hay la colaboración en línea, ¿no? que no es tan fácil como parece y que no supone estar todo el día conectados, sino que supone crear Tener en cuenta que en una serie de elementos críticos, como puede ser la organización y la planificación la comunicación, etcétera, etcétera, unas actitudes de predisposición que en un entorno no presencial se tienen que evidenciar y poner en práctica. Bueno, inicio el tema este de la colaboración porque creo que, que es importante tanto para docentes como para estudiantes. Sí, yo en el sentido de la colaboración, si me permites Javier, que sí. me parece muy interesante el tema que ha iniciado Monse, y, y me gustaría también desde el principio poner encima de la mesa el nivel de exigencia que, que le ponemos al entorno virtual, ¿no? a la educación online en, este tipo de, en estos aspectos, en estos elementos, y la poca exigencia, sinceramente, que tenemos a lo mejor en los entornos presenciales. Porque eh, decíamos lo difícil que es eh, incentivar a los estudiantes para que interaccionen, para que realmente colaboren, para que bla, bla. Pero es que esto pasa en la presencialidad. Yo creo que todos nosotros tenemos experiencia en la universidad presencial y con los estudiantes jóvenes y hay estudiantes que, que se manejan bien en la colaboración y que, y, que, y que lo hacen bien. Y hay otros estudiantes que realmente eh, cuesta muchísimo que colaboren si es que lo consigues, ¿no? que al final trabajen realmente en equipo y colaborativamente, etcétera. Así que lo digo porque a veces eh, creo que demasiado a menudo se le atribuyen problemas excesivos al entorno virtual o a la educación online eh, y no nos damos cuenta que a lo mejor en los entornos presenciales tenemos lo mismo corregido y aumentado. Eh, esto pasa en el tema de colaboración, en el tema de la interacción, pasa en el tema de la evaluación, ¿no? O sea, nos rasgamos las vestiduras diciendo, ¿cómo vas a poder evaluar virtualmente? Y tener la certeza de que ellos han hecho, bueno, a ver, la certeza 100% la tienes en la presencialidad cuando te entregan un trabajo, ¿sabes si han plagiado o no? Pues a lo mejor lo tenemos más fácil en un entorno virtual todos juntos, porque tenemos herramientas de plagio que nos ayudan a detectarlo, ¿no? Y presencialmente si te lo entregan en papel, pues a lo mejor lo no lo vas a poder hacer sino es que tú te acuerdas que aquello coincide con la cita de no sé quién. ¿Me explico? O sea que sí, sí, sí. creo que, que aquí tenemos un, un poco, un campo a explorar o, o al menos a, a matizar. ¿no? Yo creo que los que nos dedicamos a la educación en línea no nos cansamos de decir, bueno, no exageremos el nivel de garantías que estamos exigiendo en un entorno en línea, presuponiendo que en el entorno presencial eso lo tenemos más que asegurado, cuando no, no necesariamente es así o habitualmente no es así. A lo mejor los retos no son tan, tan diferentes, efectivamente, ¿no? Claro. Mm. Eh, claro. Yo lo que no sé es si, si vosotros con todo esto sois más optimista o pesimista. Es decir, yo entiendo, por ejemplo, todo esto que habláis de la colaboración, ¿no? A nosotros, por ejemplo, en Media Lab UGR nos pasa mucho. Estamos acostumbrados a trabajar en entornos virtuales y colaborativos, pero cuando muchas veces se lo explica a una persona con la que no está habituada, le cuesta, ¿no? Yo entiendo que es normal que cueste eh, esa otra forma de pensar. Pero eh, ¿creéis que al final, cuando salgamos de todo esto, porque al final saldremos de todo esto aprenderemos algo de esto o la gente lo que intentará será volver a lo que tenía antes, a esa seguridad ¿no? de, de los modelos que tenían antes o, o, o adoptaremos modelos colaborativos y, y modificaremos ciertas cosas, no sé, ¿qué sensación tenéis sobre esto? ¿soy optimista o pesimista? Si os parece comienzo con algo porque yo soy bueno, optimista por naturaleza después este, quizás la realidad me da una bofetada, ¿no? pero prefiero mm. pensar de que sí porque creo que ha sido un momento en que mucha gente que se entusiasta con la tecnología, pues fue un paso más adelante y quienes no, pues se vieron forzados un poco, ¿no? A hacer esta experiencia y si están un poco abiertos de espíritu, han visto de qué esta cosa puede funcionar y qué cosas no pueden funcionar, ¿no? Así que en ese sentido, yo creo que la situación compleja y la crisis, como decía Nadia hace un momento, es un momento para salir hacia adelante, ¿no? O sea, es un momento de cambio profundo, pero para tirar hacia adelante. Yo creo que la, este, esta pandemia está jugando como una especie de catalizador de ciertas prácticas que van a permitir un poco eh, cierta mejora. No creo que revolucione necesariamente toda la educación y como decían los colegas hoy, recuerdo algo de que Albert decía, que dependerá un poco de cada uno, ¿no? De la que tiene, de la personalidad que tiene. Algunos sí estarán desesperados esperando eh, vuelva a la normalidad anterior para volver a hacer lo mismo. Pero yo creo que habiéndose eh, visto forzado de alguna manera a experimentar otras cosas, a experimentar con tecnologías, a experimentar con la red, a ver que los, sabemos que nuestros si trabajan con estudiantes jóvenes, pues la demanda está allí, ¿no? De trabajar con tecnologías y ver cómo los motiva. Eh, creo que esto, algún cambio sí o sí va, va a producir. Espero que sea positivo. Yo tengo esperanza de, de que sí. Yo, yo quizás no soy tan, tan, tan optimista como, como Marcelo a pesar de quererlo ser, ¿no? Porque una cosa es lo que deseas y lo que te gustaría que sucediese y otra después es la cruda realidad, ¿no? Es decir, yo estoy seguro que habrá gente que sí que cambiará radicalmente. Algunos porque ya llevan tiempo intentando cambiar y otros porque habrán descubierto cosas que no se podían imaginar y por lo tanto darán una oportunidad a hacer cosas de forma distinta. Pero, pero hay dos cosas que, que, que en cualquier caso me preocupan. ¿no? La primera es que la educación superior es enormemente conservadora. Estamos ante colectivos que son enormemente conservadores. Aunque estemos llenándonos la boca a cada momento de innovación, son colectivos muy conservadores en general. ¿no? Por lo tanto, cuesta mucho que los cambios se realicen en condiciones como para que ese cambio se mantenga en el tiempo y no sean simplemente, digamos, fuegos de artificios ¿no? y, y nada más. ¿no? Entonces, yo, yo lo que me temo es que, como afortunadamente esperamos que esto no dure mucho más, a las primeras de cambio que se pueda volveremos a lo mismo de antes. Y entonces sí que quedarán algunas personas, digamos, que son o, o los pioneros, los, los, lo que en inglés se llaman los early adopters en las distintas instituciones, que estos continuarán empujando para cambiar. Pero en ese sentido, yo hay una cosa que aprendí ya hace mucho tiempo. Y es que, tal como antes lo he comentado, ¿eh? nosotros nos tenemos que, tenemos que entender que somos una inmensa minoría y los que van a tomar la iniciativa para cambiar cosas continuarán siendo una minoría, aunque sean más de los que son ahora. Que eso sí que estoy convencido y soy optimista, serán muchos más. Pero no, sé, no tengo claro que sean suficientes como para establecer mayorías que permitan que efectivamente la educación superior vaya en una, en una dirección que sea esa dirección, digamos, de la transformación digital. Eh, por ejemplo, un, un ejemplo muy claro es cuando tienes que estar en cada sesión que haces, en cada charla que das, a instituciones presenciales, eh, que alguien salga o que tú tengas que argumentar que esa institución va a continuar siendo presencial. Por supuesto que sí. O sea, fijaros, cuando alguien dice es que esta universidad seguirá siendo presencial, es que se siente amenazada. Hmm. Y por lo tanto, como amenaza, reacciona. Y reacciona manteniendo... Y, y todavía, digamos, intentando eh, reforzar su propia identidad de presencial, con lo cual se está poniendo una coraza ante aquellos cambios que permitiría continuar siendo presencial, pero entrar en una era de transformación digital completamente diferente. ¿no? Mm -hmm. Esos, esos, esos elementos, esas barreras, esos frenos, son los que están impidiendo que las instituciones de educación superior eh, hagan un salto cuántico realmente cualitativo hacia una transformación de las formas de enseñar y aprender en nuestros tiempos. Que nadie ha dicho que no tengan que ser presenciales, pero que probablemente la explotación inteligente de todo lo que nos aporta los medios digitales y la educación online nos permitiría tener instituciones, digamos, mucho más potentes de los que ya tenemos. ¿no? Y eso no es ninguna crítica a la calidad de las instituciones, quiero que quede claro. Es, en todo caso, simplemente el análisis crudo de una cierta realidad de que existe, aunque nosotros nos manifestemos progresistas, innovadores, un conservadurismo tácito, en las propias instituciones que no permiten a veces que estos avances se plasmen realmente en, en, en el cotidiano después. ¿no? Claro, nadie lo ha amenazado, pero a lo mejor se siente amenazado porque algo intuye, ¿no? No sabemos. <risa> intuye, el cambio, claro. intuye el cambio, y, eh, y, y el cambio es algo que habitualmente incomoda. ¿verdad?, incomoda porque resulta que como el escenario resultante tú lo desconoces, la incertidumbre no sabes hasta qué punto tu zona de confort va a ser, eh, digamos, afectada de, de manera muy importante, ¿no? Y, por lo tanto, uh -huh. como no sabes si serás tan competente en aquel escenario nuevo como el que eh, tienes ahora, digamos, la resistencia automáticamente viene de dentro, ¿no? Uh -huh. Es decir, por lo tanto, el ejercicio este de entender que a lo mejor puede ser positivo explorar un territorio nuevo, algunos dicen, bueno, esto que lo hagan los exploradores, que yo ya sí, aquí ya estoy bien, ¿no? Mm. Y, y es lo que sucede. Bueno, es lo que tenemos. Quiero decir, no, no, no estoy culpando a nadie, estoy haciendo simplemente un análisis. Eh, un tanto desapasionado, digamos, de lo que sucede en nuestros contextos. Y no hablo únicamente de España, en este caso. ¿eh? Cuando hablo de la educación superior, hablo en general. No, no estoy hablando solo de nuestro país. ¿eh? De nuestro país no es una excepción. Aquí, aquí en el sur lo decimos de una forma muy directa. ¿no? Virgencica que me quede como estoy. Es la resistencia <risa> al cambio, pura y dura. Sí, sí, sí. Nati, sí, sí. Monse, a ver, ¿optimista o pesimista? <risa> Y bueno, yo, yo quería un poco quedarme en medio. <risa> El camino de en medio, está bien. Quedarme en medio. Y porque tu pregunta era si, si habríamos aprendido. ¿no? Claro, de... si al final de todo conseguiremos claro. sacar algo bueno, no es decir, claro. aprender un poco de todos estos modelos y todas estas cosas que estamos implementando claro. ahora, que no nos ha quedado más remedio, pero oye, que algunas de ellas digo yo que merecerá la pena dejarlas Claro, yo creo que aquí es donde está la clave. Tu pregunta está muy bien hecha, porque no, no pregunta si habremos cambiado, nos habremos transformado, sino si habremos aprendido. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que distinguiría entre el individuo, profesor, y la institución y el sistema. Y en este sentido creo que como individuo, seguramente la mayoría, habremos aprendido muchas cosas. ¿no? Y, y, y, y, y eso yo creo que será enriquecedor. Pero creo que también como instituciones, habrá instituciones que saquen provecho de todo esto que está pasando y aprendan también que hay cosas, que hay cambios que les puede beneficiar como institución. Tengo mis dudas sobre el sistema, ¿no? porque el sistema es más difícil de, de mover y de, y de avanzar, nuestro sistema. Eh, y en ese sentido también, en cuanto al cambio, también depende. O sea, yo creo que habrá profesores que, que los cambios que están experimentando y los cambios en los que se están embrancando y, y, y las transformaciones que están haciendo en sus materias, asignaturas, etcétera, van a intentar mantenerlas si, si, si realmente creen en ellas y, y ven que, que son positivas, etcétera, como pasa siempre, ¿no? Y habrá otros profesores que, que, que seguramente no... Y lo mismo, yo creo que habrá instituciones que también den un paso adelante y se atrevan a, a, a esa transformación o a ese cambio, a esa a esa evolución de la docencia universitaria y habrá instituciones que no. Eh, y en ese sentido, eh, también creo que tenemos el freno del sistema, del sistema universitario. Y en todo caso es que la profesión docente es una de las profesiones más conservadoras que hay. O sea, seguramente un profesional del marketing o un profesional de las finanzas no solo cambian, sino es que se han reinventado con sus profesiones ¿no? en, en, en tiempos de cambio. En cambio, el docente hoy en la universidad puede sobrevivir con un método de docencia igual al del siglo pasado. ¿no? Puede seguir haciendo su docencia así como hace 100 años. Entonces, claro, eso también lo tenemos que, nos lo tenemos que plantear ¿no? como, como colectivo de docentes, si, si realmente eso se sostiene de alguna manera. Cuando estamos formando a las generaciones del siglo XXI, ¿no? cuando estamos formando a los profesionales, a los ciudadanos, que tienen que vivir en, en este contexto de cambio constante, de pandemia, de confinamiento, de transformación digital, de bla, bla, bla. Y ahí es donde yo creo que, que, que tenemos esa gran contradicción eh, como, como, como cuerpo docente, ¿no? El, En que podemos sobrevivir sin cambiar. Hasta ahora hemos podido sobrevivir sin cambiar. ¿no? A lo mejor hay que cambiar un poquito. A lo mejor hay que cambiar un poquito, sí, a ver si. Sí. Yo estoy entre medio, pero quizá un poco más optimista, y, y de hecho lo, lo enlazaré con la pregunta que ha salido aquí. Hmm. Mm, yo creo que, que ahora será difícil sobrevivir sin cambiar. O sea, yo creo que esto ya ha venido un poco para, para no irse, la tecnología, y que será difícil sobrevivir igual, ¿no? Hmm. Sí, sí que comparto con Albert esta idea de, de que el cuerpo docente universitario es un poco como elefantes es que nos como, cuesta. Vamos a dejarlo incomodón, ¿no? En sí. Pero yo sí que tengo la esperanza de que Aquellos que han hecho que han hecho un poco el cambio de chip, ya no volverán atrás. O sea, yo creo que aquellos que han reproducido lo que tenían difícilmente cambiarán muchos. Aquellos que han experimentado un pequeño cambio de chip, de ver que la docencia se puede hacer virtual, centrándola más en el estudiante, dando autonomía al estudiante, etcétera creo que de alguna manera difícilmente les será tendrá sentido volver atrás porque porque entre otras cosas como decía Nati, estamos formando a las nuevas generaciones y las nuevas generaciones están ahí no entonces la distancia entre docentes y nuevas generaciones si nos quedamos cada vez será mayor por tanto yo yo tengo la esperanza de que como individuos, o más que como individuos, yo como individuos solos no, pero como pequeños colectivos docentes, habrá un cambio. Me cuesta más pensar en las instituciones y en el sistema, ¿no? Porque aparecen temas como los que aquí plantean, ¿no? Tengo que completar el temario. O sea, yo creo que llevamos con el Espacio Europeo de Educación Superior, que ya llevamos no sé cuántos años, el eje de son las competencias. No es un aprendizaje por competencias y no por contenidos, ¿no? Y aún salen frases como estas, ¿no? Tengo que completar el temario. Mal vamos si tenemos que completar el temario y lo hacemos, además, a distancia. O hacemos un cambio real para que los estudiantes adquieran competencias y un trabajo más centrado en la actividad, en el aprendizaje entre iguales, en metodologías activas, etcétera, o difícilmente se dará este cambio. ¿no? Y, por tanto, es incompatible mantener el temario en un aprendizaje centrado en el contenido y un rol de acompañante y no sé qué. Por tanto, lo que tenemos que pensar, o mi esperanza, es que han habido pequeños cambios que se irán consolidando y que además no hacemos más que consolidar cosas que ya estaban iniciadas, ¿no? El aprendizaje por competencias, de la evaluación, que nadie os puede hablar más, pero sobre las competencias, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, mmm, si queremos que los estudiantes sean competentes, tenemos que hacer un cambio de chip y no podemos seguir pensando en completar el primario, ¿no? Uh -huh. Tenemos que crear situaciones, actividades, proyectos que para los estudiantes tengan sentido resolver y que además los motiven y lo hagan en equipo, porque además que si lo hacen en equipo estarán más motivados, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Y buscar modelos de evaluación distintos y que incluso el estudiante pueda formar parte del proceso de evaluación. O sea, yo creo que, que por más que nos queramos mantener donde estamos, es difícil, y yo confío en los pequeños cambios de chip que se convertirán en una bola de nieve que irá creciendo hacia un modelo que tenga sentido en presencial, en virtual y en el que sea, ¿no? Y donde el tránsito entre una cosa y otra sea fácil, ¿no? Claro, la pregunta que plantea aquí Juan Vázquez Cabello, que nos ha mandado, él dice que de, de, algo que le preocupa en ámbitos que conoce como el de la química, la biología o las ingenierías técnicas e industriales, ¿no? La pregunta que hacía era ¿cómo conjugo eso? Que tengo que completar el temario con esos nuevos cambios de roles de los que estamos hablando. Pero yo creo que la pregunta lo que refleja es precisamente eh, ese docente que se encuentra un poco constreñido por el sistema, ¿no? Por la institución que le, que le pide, le exige dar ese temario, quizá esa forma antigua, en lugar de desarrollar las competencias, eh, pero claro, cómo, cómo compatibiliza ¿no? el hacer otra cosa con hacerlo de siempre. ¿no? Entonces, yo creo que, que la, la pregunta lo que plantea también es eso, ¿no? ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo creo que aquí hay una cosa importante que además me viene muy bien a pie de lo que, que quería añadir, que es. Mm. Estamos hablando del docente o de los docentes o de la docente. Es decir, eh, la, no, la responsabilidad no es toda de los docentes. Es que es, que es muy fácil ¿eh? pasarles la pelota rápidamente y decir claro. que ya dependerá solo de ellos. Es decir, aquí las instituciones y las administraciones tienen mucho que decir y no dicen. Y no dicen ¿no? Entonces, eh, para que haya un cambio se tienen que poner también las condiciones para este cambio y tiene que acompañarse el cambio y tiene que reforzarse ese cambio. Si no, puedes, o sea, no puedes pretender que sean los docentes por sí solos que ejecuten este cambio y después, si te gusta, aceptarlo y si no te gusta, decir que lo hicieron mal. Claro. ¿no? Es decir, hay, hay, hay un doble rasero en todo esto, de la misma forma que hay aquel doble rasero en que todo lo que sucede fuera de la universidad está bien hecho y lo que sucede dentro de la universidad, eso no. Eso puedo decir con suma tranquilidad, que eso es mentira, uh -huh. Y tenemos que empezar a decir las cosas por su nombre también. Eso es mentira. En la universidad se hacen cosas muy bien hechas y cosas que no están bien hechas. Y fuera se hacen cosas muy bien hechas y verdaderos desastres. Por lo tanto, en ese sentido, estamos bastante equilibrados. Y creo que es importante que entre todos sepamos entendernos de la mejor manera posible y crear determinados puentes de colaboración que nos permitan trabajar conjuntamente y sacar el máximo partido a todos. Ahora, un maestro o un docente solo no va a poder gestionar, o sea, no va a poder generar todo el cambio. Es aquello de, ir, como decíamos de ir sumando cosas pequeñas, pero al final todas esas cosas pequeñas se convierten, como decía un buen amigo nuestro que es Tony Bates, se, convierte, se convierten al final en llaneros solitarios o en gente sola ante el peligro. ¿no? Entonces, eso solo no nos sirve porque no permite implantar un cambio sistemático. De, de, de nuestro modelo educativo en general. ¿no? Por lo tanto, siempre eso es importante tenerlo en cuenta y tener en cuenta qué liderazgos se van a llevar a cabo por parte de las instituciones y también tener en cuenta algunos aspectos que vale la pena valorar en su justa medida. ¿no? Porque cuando uno dice, ¿y qué son las instituciones? Bueno, las instituciones al fin y al cabo son docentes que se han puesto a hacer de vicerrectores por ejemplo. ¿no? Y que cuando están ocupando otro cargo, entonces vienen las cosas completamente distinto porque mejor que también otra vez Virgencita, virgencita, ¿no? No sea cosa que hagamos algo que después se nos exploten en las manos, ¿no? Bueno, pues todo eso lo tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que tener claro cuál tiene que ser el modelo hacia el que vamos a ir. Y si yo soy un poco, digamos, no tan optimista en ese sentido, es porque, por ejemplo, para mí no sería un cambio que lo que suceda en el futuro cuando la normalidad vuelva sea que las universidades entiendan que lo online es precisamente dar clases a través de Zoom. Porque si esto es así, y eso es muy fácil que suceda, porque es sencillo, porque no requiere ningún cambio en realidad. claro Bien, pues no, entonces no estoy de acuerdo, no es eso. Entonces porque no hemos entendido no nada. nada. Claro. Oye, no, nos plantea Javier Legarreta por Twitter también, no sé si una reflexión, una pregunta... A colación también de lo que estáis hablando, dice entiendo que vuestro decálogo es aplicable a toda docencia universitaria independientemente de la de la modalidad presencial, online, semipresencial de hecho en la presencial, por resumir de cada 25 horas 15 son de trabajo autónomo del estudiante y creo que lo difícil no es tanto llevarlo a cabo como cambiar las creencias de los docentes y direcciones universitarias sobre el modelo de docencia, precisamente lo que está diciendo Albert, online no es clases por videoconferencia, no entonces yo creo que que también pone manifiesto eso, ¿no? Que, que la dificultad muchas veces no viene de los docentes, viene de la institución ¿no? que, que quiere continuar con ese modelo que, que tiene por, por delante. ¿Qué podemos hacer? Es decir, por ejemplo, eh, a partir de modelos como, como el de la UOC, ¿qué podemos aprender también el, el resto de, de universidades eh, eh, de todo esto? ¿no? ¿O ¿Qué podemos aplicar? Es decir, al final, que sabemos que funciona? ¿no? ¿Y qué y que es al final esa docencia online, que no es la clase Pero, por videoconferencia? Más, más, allá de lo que, más allá de lo que es la docencia ¿no? la online, porque sí. que quede clara una cosa, creo que los cuatro coincidimos y todos el resto de los ocho compañeros que no están hoy aquí eh, también, es decir, nadie está pretendiendo que las universidades se conviertan en una UOC, nadie, o sea es, ese no es el objetivo en claro. absoluto ¿no? aunque mucha gente puede Además, pensar que, que va por ahí pero no. no. Pero lo que pasa es que en este momento resulta que nos ha sucedido algo que nos ha hecho que todos estemos en la misma situación ¿no? uh -huh. lo que sí creo que es algo importante y lo decimos sobre todo en la parte final del libro también, es que sería interesante y lo que dice Lejarreta que, al que saludamos desde aquí que nos conocemos y es eh, siempre muy interesante lo que dice eh, lo que dice él es algo muy interesante y muy importante. Y es decir, ¿algún día dejaremos de ver la docencia universitaria como aquello, solamente aquello que sucede en el aula cuando estamos coincidiendo el docente y el estudiante? ¿Y entenderemos que es algo más amplio, que trasciende el momento de sincronía presencial entre el estudiante y el docente? Porque si es así, eso ya sería un gran paso. ¿eh? Dar ese ya sería un gran paso. Si es así, tenemos que entender que estamos trabajando con tiempos de naturaleza distinta en espacios contextuales de naturaleza distinta, pero que la suma de todos son los que nos provoca el aprendizaje del estudiante. Y por lo tanto, la decisión sobre si voy a hacer algo presencial, mixto, blended o híbrido o online, debería basarse en en las necesidades de flexibilidad que tengan los propios estudiantes y no tanto porque a mí me guste o me deje de gustar. ¿Verdad? Entonces, si conseguimos esto, nosotros lo que decíamos es, como habitualmente cualquier modelo mixto o híbrido siempre bebe de lo presencial, que es lo que la mayoría conoce, sería interesante que empezásemos a, a dibujar esos modelos que nosotros llamamos de presencialidad discontinua es en estos momentos, pero que serán híbridos en el futuro inmediato, que los diseñemos desde una mirada online, porque si los diseñamos desde la mirada online seremos capaces de aprovechar al máximo su potencial, lo diseñaremos de una forma distinta, que después fácilmente podremos incorporar los momentos presenciales que nos vengan en gana y que consideremos que son los más adecuados para preservar aquellos valores que una universidad presencial considera que debe preservar como tales. Fíjate que no estamos diciendo, no todo tiene que ser online, no. Lo que pasa es que si todo tiene que ser online, tiene que ser de una determinada manera, para que funcione bien. Pero no necesariamente. Ahora, quizás desde una mirada online podemos incluso mejorar aquello que hacemos presencialmente porque resulta que tendremos una visión holística, completa de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno universitario. que Yo creo que es lo que se, a lo que se está refiriendo Lejarreta en estos momentos, cuando nos hace esta pregunta. Y desde este punto de vista no puedo estar más de acuerdo con él en ese sentido. No sé si queréis añadir alguna cosa vosotros. Sí. Sí, yo quería abundar un poco en el tema este que decías, Albert, eh, ligándolo con lo que decíamos antes de los referentes. ¿no? En... Yo, yo creo que cuando la carreta habla de 15 horas de trabajo autónomo del estudiante, etcétera, claro, si en las universidades el referente que se tiene son las 25 horas, las horas de clase que el profesor hace, etcétera, ahora hay que repensar eso. O sea, las horas del profesor, ¿en qué las invierte el profesor? O sea, ¿qué quiere decir ser docente? ¿En qué invierte el tiempo el docente para...? enseñar al estudiante en un entorno virtual. ¿no? Entonces, eh, si hasta ahora nos imaginábamos al docente universitario pues, invirtiendo unas mínimas horas en preparar unas clases presenciales y a partir de ahí unas horas para corregir unos exámenes o unas tareas de evaluación, todo eso cambia cuando el principal trabajo del profesor es el diseño, la planificación, etcétera, de la actividad del estudiante para desarrollar unas competencias. No de su desarrollo de clases presenciales, sino de la actividad del estudiante para desarrollar unas competencias. Ese es el gran cambio de chip, ese es el gran cambio de rol, de tarea. ¿no? O sea, ese diseño es básico. Y a partir de aquí, lo que hace el profesor, más que impartir clases, es acompañar al estudiante para que alcance esas competencias. Con lo cual, fijaos, que estamos aquí rompiendo muchas de las de las eh, cosas asumidas o de los roles asumidos en, en la educación tradicional o en, en el rol tradicional de un docente universitario. No es tanto dar clase, no es tanto examinar, ¿no? como diseñar unas actividades para que el estudiante aprenda y acompañarlo en la realización de esas actividades. que quiere decir? Darle feedback para que pueda corregir, para que pueda mejorar, para que pueda eh, alcanzar esos objetivos. Y esto lo ligo un poco con lo que preguntaba Juan Vázquez del tema del temario, etcétera. Aquí eh, es otro kit de la cuestión. O sea, esto, esto ya no es un problema de si es presencial o es virtual. Es un problema de, del enfoque que le hemos dado habitualmente. ¿no? Eh, ¿Para qué enseñamos? ¿Para que alguien aprenda un contenido y nos demuestre que sabe sobre ese contenido? ¿O para que alguien desarrolle unas competencias y un perfil competencial? El desarrollo de competencias no quiere decir que el temario sea más corto ni más largo. O sea, el, las competencias se basan en el conocimiento. O sea, temario tiene que haber para que nos entendamos, contenido va a haber. La diferencia grandísima es que el estudiante sabe ¿Ese contenido qué sentido tiene y para qué lo va a utilizar? Entonces, no es el conocimiento por el conocimiento, ¿no? la memorización, la, la asimilación, para luego reproducir un contenido, sino para utilizar ese contenido eh, en la realización de una actividad, en su evaluación, en la realización de una propuesta, en lo que sea. ¿no? Por lo tanto, ahí hay una evolución que no tiene que ver con si eso es presencial o virtual, tiene que ver con la concepción misma de la docencia universitaria que tenemos, ¿no? Eh, ¿Para qué estamos formando a los estudiantes? ¿Para que sepan cosas o para que sepan cosas para hacer cosas? <risa> ¿Me explico? Entonces, yo creo que eso es, es, es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es... Eh, Cambio para los estudiantes, pero es cambio brutal para el rol del profesorado. Yo quería agregar esta idea de... Eh, me acordaba de una experiencia que estamos teniendo ahora en, en uno de los proyectos, este, en particular estamos trabajando con Maldivas, y me acuerdo que uno de los criterios de calidad y de manera de, de evaluar la, la, la educación a nivel de, superior es medirla también no solo en este día de créditos horas, sino de tiempo de estar sentado, sit time, que me había impactado muchísimo cuando vi esto como criterio, dije, wow, claro, cómo imponen este, desde las instituciones, las políticas, los reglamentos, estas formas de hacer, ¿no? Ahora, cierta conciencia sobre esta cuestión de cómo trabajar eh, desde, desde otra perspectiva no es muy nueva y precede muchísimo al COVID, ¿no? una de las preocupaciones que había era esta cosa de cómo romper en educación superior estas prácticas casi milenarias ¿no? de la clase magistral y de donde el saber reside en el docente hacia un paradigma actual de la digitalización y acceso a todo tipo de conocimientos donde estamos actuando de una manera completamente anacrónica. De ahí surge un poco esta idea inicial de la clase invertida. Un poco, digo, repensemos los momentos, como decía Albert, cuando nos encontremos de manera síncrona en clase, para qué son y qué hacemos allí. Y si hacemos este cambio que todos hemos mencionado ahora, centrado en la actividad, el desarrollo de competencias, evidentemente esos momentos que vamos a diseñar del encuentro, ya sea en clase o por alguna eventualidad también nos hemos forzado a hacerlo en línea, como espacios de interacción, como espacios de intercambio, como espacios de dar la voz también al estudiante, como momentos de exposición, como momentos de prácticas, y no como los momentos tradicionales donde se pensaba más en la transmisión de conocimientos de un polo y de un, de un rol docente que era el conocedor hasta el otro que no conocía, ¿no? cuando hoy en día en realidad no el rol ha cambiado y somos los, como los articuladores, aquellos directores este, de orquesta que de alguna manera este, organizan al grupo en torno a la creación de una sinfonía, la creación de conocimiento. Es ese cambio. Montse. Uy, salud, salud. Montse, te he dejado <risa> en el momento de la chica. <risa> podía haber seguir un minutito más? No lo más. Estaba esperando a ver si a <risa> Bueno, no sé, yo ya no querría ahondar más sobre la, lo, lo que se ha, todo lo que se ha dicho, ¿no? Es obvio sí. que tenemos que pensar, insisto, en que es un aprendizaje más centrado en el estudiante, sí. en que el docente acompaña todo este proceso y en el que, si queremos que los estudiantes aprendan competencias, tenemos que llevar a cabo metodologías de aprender haciendo trabajo por proyectos, por reto, etcétera, donde el estudiante tiene un papel clave ¿no? y donde para mí la interacción, la colaboración, la flexibilidad son elementos claves. no Y yo creo que este fluido, y como decía Albert, no estamos pensando que, todo el mundo, que toda la formación ahora sea en línea, no. Tenemos que mirar desde la, li, del, desde la visión de la docencia en línea y crear unos puentes entre lo presencial y lo virtual. No sé, para mí es como un entorno 360 grados que tiene presencial y virtual, síncrono y asíncrono, individual y grupal, ¿no? Y que ponemos todos estos elementos en juego y en función de los objetivos, las necesidades, tomaremos unos aspectos u otros, ¿no? En este momento quizá no podemos optar entre presencial y online porque la pandemia nos obliga a unos temas, sí. pero yo creo que en el futuro... Tenemos que optar por todo esto ¿no? y poner en juego todos estos elementos y sacar el máximo provecho de cada situación. Pero siempre situando al estudiante en el centro y en la actividad en el centro para adquirir unas competencias. No sé, yo creo que el tema iría por aquí, ¿no? Y obviamente la evaluación tiene que dar respuesta a todo este planteamiento. No podemos evaluar competencias a partir de un examen, sino que de una prueba final, sino que tenemos que evaluar un proceso, tenemos que dar la participación al estudiante en estos procesos, mm -hmm. tenemos que ayudar a que los estudiantes se evalúen entre ellos, se evalúen, etcétera etcétera no yo creo que el tema iría más por, por aquí no y que el docente pues haga este rol de acompañante y que cada vez más las instituciones puedan reforzar modelos más de este tipo no yo creo que es hacia donde debemos ir Uh -huh. eh, se, se me quedan muchas preguntas en el tintero porque son ya las 6.23 y no quiero en, eh, robaros mucho más tiempo pero por hacer una última ronda eh, me gustaría, eh, pensando en ese futuro ¿no? también del que está hablando Monse si tuviéramos que definir un valor como central eh, para la universidad del, del futuro ¿cuál destacaríais que tendría que ser eh, el valor que tendríamos que tener ahí siempre eh, como eje pensando en o en la universidad del futuro lo tiene que tener en cuenta, esto eh, ¿qué sería para, para cada uno de vosotros, ya digo, brevemente para no quitaros mucho más más tiempo ¿quién, quién quiere empezar? ¿A ti ¿empiezas tú ahora? Venga Ah, espera que tiene el micro, sí, ahora Sí, sí, perdón, perdón, bueno, estaba aquí intentando poner algunas palabras, si, si tengo que decir una, yo diría que la universidad tendría que atreverse a ser otra vez transformadora yo diría que, que, que ese sería, a lo mejor el elemento, se me ocurren muchísimas cosas. Sí. ¿eh? Estaba aquí poniendo palabras, palabras, pero no, no voy a echar porque seguro que coincidimos con los compañeros en ¿eh? muchas de las de las valoraciones. Pero yo creo que principalmente tendría que, en términos de docencia sobre todo, porque en, en investigación, por supuesto que, que ya está orientada hacia eso, pero en docencia no. Y tendría que volver a ser un, una institución, un... Un, un entorno, un escenario transformador, que las personas realmente puedan desarrollarse y transformarse en la universidad. Perfecto. Yo lo pensaba de la perspectiva del compromiso social que tiene la, la universidad, no solamente forma profesionales o personas, sino que forma estas personas y profesionales para actuar en el mundo ¿no? y en la vida, eh, de allí a formar, bueno, eh, evidentemente personas de manera integral, un poco siguiendo esta idea que decía Nati, uh -huh. pero también eh, con el compromiso de, de, de, digamos, adherir a toda esa serie de eh, lineamientos que hoy tenemos, por ejemplo, marcados por la Agenda 2030, cosas por el estilo, ¿no? Que son importantes de, de tener en cuenta. Entonces, la formación integral de un individuo que además sea crítico, que eso también es importante, que no sea... Eh, solamente eh, técnico o especialista, sino alguien formado integralmente que tenga capacidad crítica, formada en valores democráticos. Yo creo que la formación integral que a veces olvidamos un poco, creo que debe sostenerse. Debe sostenerse y es muy importante. Y debe seguir apostando por carreras no solamente y exclusivamente técnicas, ingenieriles, sino que debe buscar también seguir eh, eh, formando a la gente en las ciencias sociales, en las humanísticas. Tiene un compromiso enorme uh -huh. porque... Como universidad debemos ser conscientes de la importancia que tienen todas todas las disciplinas en, en, el, en la sociedad, digamos, como individuo como sociedad. Perfecto, Marcelo. Venga, Monse, ¿cuál es la tuya? O Albert, quien quiera. Yo, yo quizá, en la línea de Natio, yo creo que te, debería ser estratégica para poder dar respuesta a las necesidades de los estudiantes y de la sociedad de hoy. Ah. Obviamente apoyo todo lo que decía... Marcelo, de esta formación integral, pero sí. yo, yo quizá no hablaría tanto de más formación humana o formación más tecnológica, sino más interdisciplinar, ¿no? en la que haya una, una formación más interdisciplinar y, y colaborativa. Bueno, no quiero decir más porque me iría, dejo que acabe al ver con... Yo estoy, pues venga. No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho los tres y no porque nos conozcamos y quiera quedar bien, sino de verdad, es decir, uh -huh. los tres han tomado digamos, valores que yo hubiese firmado directamente, por lo tanto, estoy completamente de acuerdo. Por lo tanto, para, para, para distinguir y hacer uno distinto, mira, yo, yo creo que la universidad tiene que recuperar el concepto de universitas, de lo que hay detrás de su propio nombre y de su, propio, de su propia... Eh, voluntad de ser no? es decir eh, recuperar una cosmovisión y, y favorecer una visión holística del mundo y del conocimiento es decir, quizás eso va en contra de algunas tendencias que exigen ahora que cada vez nos especialicemos más en algo no digo que no, que no lo tengamos que hacer pero en algún lugar tenemos que encontrar eh, un espacio donde se nos haga y donde se haga pensar a quien crece, a las personas, se las haga pensar desde una perspectiva mucho más amplia, mucho más compleja, mucho más interconectada y, por lo tanto, como decía, muy holística. Está muy relacionado con lo que hablaba Marcelo de esa visión integral de la persona, de las personas y de la comunidad en sí misma de la visión que tenía en estos momentos estratégica, decía Monse, y sobre todo y también de esa voluntad transformadora posterior. Es decir, uno no transforma solamente sabiendo utilizar un bolígrafo o una máquina específica, sino sobre todo sabiendo qué modelo de mundo, qué modelo de sociedad se quiere, cuál es lo que ha fracasado antes y por qué por qué tenemos que tener ese pensamiento crítico al que al que aludíamos en el sentido de hacer crecer nuestra propia sociedad y, por lo tanto, dotarla de mecanismos que no sean solamente de conocimiento, de conocimiento, saberes específicos, sino del saber ser de la persona y eso no se encuentra en una academia, eso no se encuentra en una escuela profesional, eso no se encuentra en muchos otros aspectos. Por lo tanto, tenemos que conseguir que, haya, que se rompan estos hilos que hacen que a veces... Digamos digamos entre nosotros mismos que alguien que es ingeniero no piensa igual que alguien que es filósofo o alguien que es matemático porque tienen visiones distintas del mundo, probablemente, pero estas visiones deben integrarse porque del mundo hay uno solamente, mm. es decir, no podemos hacer subconjuntos del mundo. El mundo es uno y por lo tanto tenemos que actuar en función de esa totalidad y eso es lo que yo creo que la, la universidad tendría que aportar y además sería lo que la distinguiría enormemente de otras ofertas formativas que puede haber fuera de la universidad porque eso no se va a encontrar en esos otros lugares. Claro, efectivamente, no sería lo que lo que caracteriza como, como, como visión, como tú dices, no, es decir, el hecho de, de pensar lo que no da el temario, digámoslo así, no, es decir, también lo que nos da de formación como personas, ¿no? o sea que yo, yo voy a aportar la mía, que ha salido varias veces aquí, que yo creo que, que también es importante, que es la de la colaboración, no, que yo creo que será algo que también se va a quedar ahí porque efectivamente a partir de aquí han salido muchas iniciativas que reflejan una demanda también por parte de la universidad, eh, por ejemplo Facultad Cero, ¿no? en la que se enmarca estos programas, o por ejemplo la iniciativa de Yo sigo publicando, una iniciativa pues de, al final de compartir experiencias, oye, pues yo utilizar esta herramienta, eh, pues explícanoslo y compartir, no, colaborar entre todos, que yo creo que... Que, que también va a definir, yo creo, la universidades del futuro o nuestra sociedad en general. Eh, se me quedan muchísimas preguntas en el tintero, de verdad. Albert, a, yo te invito a que dentro de poco... Eh, bueno, cuando buenamente se pueda Pues que, que se vengan también Más docentes del, del libro que se han quedado Por ahí, eh, uh -huh. que, que no puedan Participar porque obviamente no da Tiempo y, y que, que se vengan a, a, a un próximo programa de estos diálogos A continuar hablando de todos Estos retos de la docencia online Porque yo creo que también hay que debatirlo Y ponerlo sobre el tapete para reflexionar Sobre ello, así que eh, muchas gracias, eh, Albert, Marcelo, Monsenati, por participar en estos diálogos Facultad Cero, por compartir eh, vuestras visiones de, de la docencia online y vuestra, y vuestra experiencia. Y, y, y, y nada, a, a todos los que nos están oyendo, ahora ponemos el, el libro, lo dejamos en, en Twitter para que podáis leerlo y para que podáis eh, también profundizar en todo lo que estamos hablando. Y de nuevo, pues muchísimas gracias por, por participar en esta iniciativa. Muchas gracias. A vosotros, Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Vosotros. Buenas tardes. Compañeros y compañeras, estamos todos y todas encantados de participar, seguro, porque además lo hemos comentado, que, que, que a algunos les sabía les, les muy mal no poder estar también hoy aquí compartiéndolo. Así que gracias por el ofrecimiento y por vuestra atención y por vuestra amabilidad. Genial, pues lo dicho, los micros están abiertos, así que cuando queráis planificamos un nuevo diálogo con más gente de ese libro, de ese decálogo eh, para la docencia online. Y nada, pues eh, despedirme de todos los que nos estáis escuchando, eh, emplazaros al próximo jueves, que haremos otro nuevo diálogo Facultad Cero eh, y que ya conocéis, si lo conocéis esta iniciativa de Facultad Cero, en facultadcero.org, tenéis toda la información, eh, ese espacio de colaboración también y de, y de reflexión sobre la. La docencia que está ahí abierto y que nos escuchamos en el próximo programa. Hasta la semana que viene. Radio Lab UGR, Radio Universitaria para el Ciudadano Conectado.